Muy buenas. Este es el primer vídeo de una serie donde explicaré la introducción a JPA. JPA, ¿qué es? JPA es la API de Java para persistencia, lo que va a permitir que las aplicaciones de Java puedan guardarse de forma persistente en una base de datos. Vamos a ver los ejemplos con Oracle, aunque en principio todo lo que se cuenta es válido para cualquier otra base de datos, cambiando simplemente la cadena de conexión. Esto va a permitir unir tus conocimientos de programación con Java con tus conocimientos de base de datos. Y para ello vamos a utilizar Spring Boot, que facilita mucho esa integración. Pues vamos a empezar. En este primer capítulo nos vamos a dedicar a las instalaciones. Vamos a empezar instalando Eclipse, que es el entorno de desarrollo. Nos conectamos a la página eclipse.org y descargamos la última versión. Descargamos. Y pulsamos Instalar. Vamos a seleccionar la primera opción que es la de Eclipse ID para desarrolladores de Java. Seleccionamos una carpeta de destino y pulsaremos el botón Instalar. Una vez terminada la instalación pulsamos el botón de Iniciar y se nos arranca el entorno. Seleccionamos el espacio de trabajo donde vamos a guardar nuestras aplicaciones e iniciamos Eclipse. Una vez iniciado vamos a proceder ahora a instalar Spring Boot. Para ello vamos a ir al Eclipse Marketplace directamente de la pantalla de bienvenida o a través del menú ayuda Help Eclipse Marketplace y vamos a buscar Spring Tools. Escribimos Spring ID que es el entorno de desarrollo Y la primera opción que aparece actualmente es Spring Tool 4, pues seleccionamos Instalar. Pulsamos Confirmar. Aceptamos los términos de, de licencia, las grabaciones de Eclipse y de Spring, y terminamos. Con esto ya tendremos instalado ese elemento. Vamos a tener que reiniciar el Eclipse. En el fondo vemos SQL Developer. Y lo último que nos queda para completar las instalaciones es Lombo. En la página de Project Lombo, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues podríamos no utilizarlo, pero nos ayuda mucho porque, por ejemplo, son eh, etiquetas para hacer getter, los setter, eh, distintos, el toString, es decir, todo lo que hacemos casi siempre que definimos una clase con Java, pues nos permite hacerlo de una forma muy rápida. Simplemente utilizando anotaciones, como veremos más adelante para instalarlo pulsaremos el menú ayuda, instalar nuevo software y tendremos que poner la dirección de projectlombok.org barra p2 Damos a añadir, ponemos un nombre por ejemplo Lombok pulsamos añadir y procedemos a la instalación de, de todos los elementos pulsando siguiente como es una librería externa de, de su propia firma confirmamos el acuerdo y nos va a preguntar si aceptamos la firma de la aplicación. decimos que sí. Y con esto habríamos terminado la instalación. Reiniciamos Eclipse. Y ya está todo listo para el siguiente capítulo. Suscribiros para no perderlo. Y darle a un me gusta. Hasta pronto.